Jesús Fermín recibió múltiples golpes a manos de vecinos cuando supuestamente intentó agredir a su pareja sentimental, hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. que no lo dieron anoche. ¿Quién? Uno vecino allá. ¿Unos vecino ¿Por qué? Estaba medio borracho, tenía problemas con la mujer mía y ellos se metieron. ¿Pero entendido que fue tu mujer que te golpeó? No, fue en ellos. Los, los, los, ¿Se claro. dice que tú no iba, le ibas a dar ¿Que yo? Sí, yo no estoy acostumbrado a eso. eso a mí me fue la mano. Pues. No. En las próximas horas, el agresor será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.